En este tutorial vamos a estudiar la introducción de la conjunción en el cálculo proposicional. La regla de la introducción de la conjunción nos indica que para poder crear una conjunción es necesario tener sus dos miembros por separado. Esto es así porque la conjunción es verdadera cuando los dos miembros lo son y por tanto necesitamos saber que A es cierto y que B es cierto. Si sabemos que A es verdadero y que B es verdadero, podemos construir la conjunción A y B. ¿Cómo se razona esto en el contexto de un ejercicio? Pongamos que en la línea X tenemos la fórmula A y que en la línea Y tenemos la fórmula B. Siendo así, en la línea Z podríamos construir A y B por introducción de la conjunción en las líneas X e Y. Es importante poner el orden en el que... Eh, Justificamos la conjunción A está en la línea X, B está en la línea Y, en ese orden. En un ejercicio real, la solución sería más o menos como esta. Pongamos que en un ejercicio se nos pide construir la conjunción P y S, y las premisas que se nos dan son P implica Q en la línea 1, P en la línea 2, QR implica S en la línea 3. Para construir la conjunción tenemos que tener los dos miembros por separado, P y S. P ya lo tenemos en la línea 2, con lo cual podremos utilizarlo. Necesitamos obtener S. S podemos obtenerlo de la línea 3 por eliminación del condicional a condición de que tengamos su antecedente, que es Q o R. Una disyunción. Disyunción que podríamos obtener si tuviésemos Q y le añadimos en disyunción la R. Pero Q tenemos que obtenerlo de la línea 1... Eliminación del condicional gracias a su antecedente que está en la línea 2. Pues vamos a proceder de este modo. Obtendremos Q, a Q le añadiremos en disyunción R, con esto obtendremos la S y luego construiremos la conjunción. Por tanto, en primer lugar, extraemos Q de la línea 1 gracias a su antecedente que está en la línea 2, eliminación del condicional de la línea 1 con su antecedente que está en 2, a continuación le añadiremos en disyunción R, podemos añadir en disyunción a una fórmula cualquier otra, puesto que en una disyunción es suficiente con que uno de sus miembros lo sea, eh, que sea verdadero, y Q es verdadero, por tanto R no sabemos si es verdadero o no y tampoco nos interesa, Q o R por introducción de la disyunción en 4, y una vez que tenemos Q o R, podemos extraerlo S del condicional de la línea 3 gracias a, su antecedente, QOR implica S, y QOR nos da S, por eliminación del condicional de 3, con 5. Tenemos la P, tenemos la S, en 7, podemos construir la conjunción P y S, por introducción de la conjunción de 2 y de 6.